Todos hemos pasado por esto, cogemos un libro y no lo entendemos, Guerra y Paz, El Quijote, Moby Dick, estos clásicos que a veces nos parecen tan difíciles de leer. Bueno, lectores o no, hay libros de todos los tipos, de todas las dificultades, pero les tengo hoy las técnicas que yo he descubierto que sirven para entender cualquier libro. Son seis consejos que te van a ayudar a entender... Cualquier lectura que haga, sea ficción o no ficción. ¡Hey, qué mal lectores! Luis Miguel acá con otro video del Estante Literario. Este me gusta, este video es de esos que yo digo, y madre! Esto debería de estar en Internet. Y son estrategias para entender cualquier libro. ¿Cómo leer mejor libros? ¿Cómo leer? libros y entenderlos todos vamos a empezar con el primer consejo y es ponte como para leer puede sonar muy tonti pero estar como leyendo o haciendo cualquier actividad nos puede ayudar enormemente para poder ejecutar mejor las canciones para poder ser los mejores en ciertos deportes o para entender libros como estos tan difíciles de leer, así que cada vez que te sientes a leer, busca una buena posición, un buen asiento donde te sientas cómoda. La iluminación es también muy importante para evitar fatigas o daños visuales. Asegúrate también de estar en un lugar que tenga silencio, si eso es algo importante para ti. El segundo consejo para entender cualquier libro es juntar las piezas. Los libros, los grandes libros, son siempre condensaciones de los libros que vinieron antes de ellos, han sido construidos a partir de eso que se ha escrito antes, así que es muy importante tener las referencias a los que vinculan los libros o libros que estamos leyendo, así pues, contextualiza, investiga sobre el autor, el lugar y el tiempo en el que se desarrolla la historia, busca las palabras desconocidas, no te saltes ninguna que no entiendas porque así no le perderás la pista a la historia y además enriquecerás tu vocabulario. Por eso yo siempre recomiendo tener a la mano un diccionario o el celular para buscar en Wikipedia todos los lugares o personajes que se puedan mencionar en las obras o en lo que estamos leyendo, o para buscar en el diccionario, les recomiendo que se descarguen el de la Real Academia. Eso sí, si vamos a usar el celular, pendientes para que no nos desconcentremos en redes sociales. Tengo varios tips para esto usando el celular y no desconcentrándome, varias aplicaciones, así que si están interesados en eso, cuéntenme en los comentarios y haré un video sobre herramientas que nos ayudan a estar más concentrados y a leer mejor. Algo también muy importante para tener en cuenta a la hora de leer un libro es leer los prólogos o los epílogos de las obras que traen estudios de expertos de los traductores mismos que a veces también hacen sus comentarios o cualquier otra información que esté vinculada a nuestra edición. Por eso es importante tener buenas ediciones que nos pueden ampliar muchísimo más nuestra visión del libro que estamos leyendo. Tercer consejo, relee las partes que no entiendas. Si llevas un rato leyendo y no entiendes esa maldita frase, ese maldito párrafo que se te escapa y que no comprendes cómo está escrito en español, no le coges ni una palabra o porque simplemente es difícil de comprender la estructura del párrafo, es difícil, ten paciencia, lee pica fuerte ese libro, gánale la pelea, entiéndelo todo porque toda cosa que suponga un reto o una dificultad para nosotros también nos va a hacer mucho más diestros y más habilidosos en lo que nos enfrentamos. Acá les voy a dar un tip muy bueno y es que si no entiendes bien lo que estás leyendo, párate y léelo en voz alta porque de esa forma nos logramos concentrar más, logramos vocalizar bien las palabras, cogerle el ritmo a la escritura y de ese modo entendemos muchísimo más fácil eso que no entendemos tanto leyéndolo en la mente. Que a veces vamos como cuarto consejo, deja descansar el texto. Yo soy traductor y a nosotros nos dan un consejo muchísimo y es que dejemos descansar el texto, es decir, que nos separemos un poco de lo que estamos trabajando, de lo que estamos leyendo, de lo que estamos traduciendo, que nos vayamos a hacer otra cosa. A algo, a leer otro libro, a caminar, a conversar con alguien, porque cambiar de actividad le ayuda a nuestro cerebro a procesar muchísimo más la información, entonces de esa forma nosotros logramos conectarnos muchísimo más a la hora de volver a leer. El cerebro funciona así, esto pasa muchísimo, por eso es tan importante dormir, porque es mientras dormimos que todo nuestro cerebro organiza las ideas que hemos aprendido mientras estudiamos, así que dejen descansar el texto, vayan y cambien de actividad que seguramente cuando vuelvan van a entender muchísimo mejor. Este consejo que viene me encanta y me parece totalmente acertado y necesario a la hora de leer y comprender lo que leemos y es número 5, señala. Resume y comenta, ¿cómo así? Cada vez que estemos leyendo un libro y sobre todo cuando tenemos que sacar el máximo de la lectura para un examen, para un trabajo o para una reseña literaria como estas, es importante usar los banderines de colores, marcar las partes que nos causaron dificultades o las que nos inspiraron en ideas para investigar y desarrollar muchísimo más. Escribe también en una hojita un resumen con los puntos más importantes del capítulo que acabas de leer o del libro en general y de esta forma tendrás una idea muchísimo más global y más clara de la obra con tus propias palabras porque tu lectura es la más importante y es única. Y acá conectamos con el sexto consejo para leer y entender todos los libros del mundo y es comparte tus lecturas, lee reseñas, investiga un poco más, ve un poco más allá para que te hagas una idea general del de texto que acabas de digerir, del texto que acabas de leer. Como dije, cada lector hace su propia lectura, pero es importante también confrontarla con la de los demás para ver qué vimos nosotros que el otro no o qué se nos escapó. Lee reseñas en internet, en los periódicos o míralas en YouTube, en canales como el Estante Literario y en muchos otros canales buenísimos que hay. Para que confrontes tu lectura y comprendas absolutamente todo lo que acabas de leer. En fin, es ir más allá de los libros porque eso es lo importante. Lo que buscamos en el estante literario es ir al fondo de los libros, sacarles el máximo y enriquecer nuestras cabezas con lo que los demás han escrito. Bueno lectores, eso es todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado y les hayan servido estos tips. Sobre todo que los pongan en práctica. Cuéntenme también ustedes ahí en los comentarios si tienen algún otro tip que les ha servido, si no habían pensado en absoluto en alguno de los que le dije, para que enriquezcamos estas tips y estas estrategias para leer mejor y todos en la comunidad de YouTube y el estante literario podamos crear todo el conocimiento del mundo. Y hablando de enriquecer la lectura e ir un poco más allá, no se olviden de ir a las redes sociales del estante literario, Twitter, Instagram, Woodreads, Facebook y por supuesto, www.elestantiliterario.com el blog del canal donde están todas las reseñas, muchísimos más artículos y otro contenido que te puede ayudar a irte al fondo de las buenas lecturas. No se olviden también de suscribirse al canal para que no se pierda ningún video, ninguna reseña, ningún contenido de este canal de las buenas lecturas. Nos vemos en el próximo video. Chau.